Eh, tengo que decir primero de todo que para mí, eh, y no quiero empezar a hiperventilar, es muy emocionante estar eh, este año en la Universidad de Verano de Cádiz porque es casi la guinda a un trabajo de cuatro años y me emociono y... Y, bueno, me voy a presentar. Eh, soy Paloma García. Soy eh, la presidenta de la Asociación de Moda Sostenible de Madrid. Creé hace casi tres años el primer espacio de Madrid especializado en moda sostenible y ética. Y, y bueno, os voy a contar el proceso de una evolución. Lo que veis aquí sobre el escenario es la evolución de cuatro años. Eh, eh, os voy a hablar eh, cómo la moda sostenible puede transformar la sociedad la sociedad y la podemos transformar con nuestra ropa. Eh, hace cuatro años, eh, pues como muchísima gente en este país, tuve que reinventarme eh, profesionalmente. Eh, con unos cuantos compañeros nos fuimos en la calle, eh, fue un despido improcedente, eh, me tuvieron que indemnizar y ahí, en ese proceso... Eh, pues eh, yo me replanteé muchas cosas, vivía muy aburguesada, vi, de, vi, trabajaba en una multinacional, imaginaros, eh, tenía un horario buenísimo y, y yo iba con el piloto automático y siempre eh, pensando en llegar a casa eh, Tenía un bagaje anterior de activista socialmente y, y, y con una serie de valores, y en ese momento me replanté eh, qué era lo que yo quería, eh, cómo quería seguir trabajando y qué era lo que yo quería aportar a la sociedad. Y eché mano pues, de mi formación, soy periodista. Eh, y, y de mi tradición familiar porque eh, vengo de una familia de bejar eh, en, en la que siempre se ha vivido eh, la, la moda y siempre se ha vivido la costura. ¿no? Toda mi familia se dedicaba a eso. Entonces creé una marca, el sin vivir o el arte del without living, eh, que, eh, que mis amigos dicen que es como muy Amanece, que no es poco, ¿no? <ríe> con ese nombre, en la que quise reflejar esa pérdida de equilibrio eh, personal, eh, social y ecológica que estábamos viviendo. Hice una marca ya con unos valores en los que eh, yo creía, como un trato justo a los trabajadores, un impacto eh, ecológico, y cuál fue mi sorpresa cuando alguien me dijo que lo que estaba haciendo yo era moda sostenible. Eh, y ahí, eh, cuando empecé a mover la marca, eh, me di cuenta de, de la cantidad de gente que ya había con anterioridad haciendo este tipo de cosas. Eh, me lancé y abrí en Madrid el primer espacio de Circular Project, un espacio en el que empecé a representar marcas de toda España, que están, diseñadores que están eh, siguiendo estos parámetros. Y eso con el tiempo fue catalizador de energías y se convirtió en la Asociación de Moda Sostenible de Madrid. Y entre todos, en eh, la Asociación de Moda Sostenible y todos los diseñadores que estamos haciendo este tipo de moda eh, y todas las asociaciones de España, porque ya eh, vamos siendo unas cuantas, aquí en Andalucía también hay Asociación de Moda Sostenible, pues eh, buscamos la eh, eh, transformación de la industria textil hacia un modelo sostenible. Eh, lo que tenemos muy claro es que no podemos seguir produciendo ni consumiendo de la manera que lo estamos haciendo eh, y especialmente eh, desde la industria textil. ¿vale? Tenemos al planeta completamente agostado y eh, prueba de ello lo tenemos muy cerca estos días eh, en los que tan pronto tenemos eh, un calor horroroso como pasamos a un frío helador, ¿no? Eh, y eso es el cambio climático la industria eh, nosotros pensamos que eh, la industria textil tiene que ir transformándose hacia un modelo sostenible entendemos que eso no va a ser de un día para otro ¿vale? eh, tiene que eh, eh, generar eh, esa necesidad en todos nosotros, que eh, la industria textil eh, vaya adquiriendo una serie de procesos, que ahora os voy a explicar, eh, para que cada vez sea más sostenible y sus impactos sean mejores. Y eh, todo esto se le ofrezca al consumidor final para eh, eh, ofrecerle una mayor calidad de vida. Las cifras de la industria textil supongo que ya muchos eh, las conoceréis. Eh, son eh, completamente aterradoras. Eh, es, eh, en todo el mundo hay 250.000 fábricas eh, con 40 millones de empleados. La mayoría de todos estos empleados son mujeres, pero incluso hay niños. ¿vale? Eh, y eh, todos estos, entre fábricas y empleados, eh, se fabrican 80.000 millones de prendas eh, que se venden al año. Una cantidad eh, brutal y con su impacto eh, medioambiental tremendo. Eh, para que os hagáis una idea, eh, se hacen 1.400 camisetas por minuto. Cada camiseta consume aproximadamente 3.000 litros de agua. Eh, imaginaros, eh, echar cuentas, eh, por minuto los litros de agua que se están consumiendo y, y son vertidos a, al medio ambiente eh, con muchísima química porque la mayoría de estas camisetas se hacen con productos químicos muy agresivos. Eh, y eso si hablamos de, de una camiseta o un pantalón vaquero, eh, gasta 7.000 litros eh, de agua por prenda. Y es una de las prendas más contaminantes porque utilizan eh, utiliza una química muy agresiva para tener ese aspecto de desgaste que normalmente conocemos en los vaqueros. Eh, yo hoy, por ejemplo, llevo un banquero orgánico en el que no se ha empleado ninguna de esas técnicas, incluso ahora se está perfeccionando más y se está haciendo eh, con técnica al ozono, que no se utiliza ni, ni agua ni, a, ni apenas, ni no se utiliza nada de química para dar ese tratamiento de desgaste que nos gusta en los vaqueros. Eh, por persona al año, eh, al año conseguimos en España, solo en España, 7 kilos. O sea, eh, tiramos a la basura 7 kilos. Eh, en Estados Unidos son, esto se sube a los 35 kilos y la mayoría, y, es, y toda esta basura no se recicla. Toda eh, va a vertederos en los que no se da un tratamiento a todo eh, este textil desechado. Eh, y luego, si hablamos de los productos químicos vertidos al agua, son 2.000 millones de toneladas de productos químicos eh, vertidos al agua. No sé si en algún momento habéis visto los ríos de la China eh, que eh, bajan eh, tintados del color de la temporada de ese año. Eh, eso es, es un daño medioambiental brutal eh, y un ejemplo muy gráfico. y y muy bueno es el mar de Aral. El mar de Aral hace 40 años era una zona eh, frondosa eh, con una vegetación eh, buenísima. Y en 40 años se, se pusieron a su alrededor un montón de industrias eh, textiles, eh, se cultivó muchísimo algodón y el mar de Aral ha desaparecido en casi 50 años. Eh, y eso es consecuencia de la producción masiva de algodón y del vertido químico al agua. Eh, como veis, la industria textil es la segunda industria más contaminante del planeta. Solo, la, eh, está, eh, eh, solo antecede la industria de, del petróleo. Y es un modelo eh, basado en el fast fashion y en el low cost. Eh, a, a los más mayores conoceremos que antes solo había dos temporadas. Eh, primavera-verano y otoño-invierno. Ahora vemos que los percheros de las grandes eh, cadenas eh, de, de ropa se cambian cada 15 días eh, con... Eh, eh, con, el, el, con el forzamiento que supone eso para toda la cadena productiva, y para los diseñadores que tienen que trabajar a destajo, pero, pero sobre todo para la gente que está produciendo eh, nuestra ropa, que la está produciendo en el otro extremo del mundo y eh, la está produciendo en condiciones... Eh, eh, con muy bajo salario, eh, con, eh, con condiciones en riesgos laborales tremendas y eh, es una producción low cost para que nosotros podamos pagar lo que, podemos, lo que se está pagando ahora mismo, por ejemplo, en primar por una camiseta, alguien al otro lado del mundo está, eh, eh, está pagando por nosotros y con, sus, eh, con sus horas de trabajo y con y con su vida, eh, esa, ese, está, están empobreciendo toda la cadena de consumo de esta manera. La moda sostenible, lo que abogamos eh, eh, frente a todo este impacto eh, de la industria textil, es un triple impacto positivo, un impacto ambiental, un impacto social y un impacto económico. Eh, la, la mayoría de la moda sostenible o la moda sostenible está toda hecha eh, con tejido orgánico o reciclado. Eh, es una moda que no utiliza ni pesticidas ni herbicidas eh, que, eh, que busca minimizar los consumos energéticos. Se está investigando mucho con nuevos materiales y con nuevas formas de reducir estos gastos eh, medioambientales tan brutales que tiene la industria textil y eh, eh, minimizar la huella de carbono. La huella de carbono son todas las emisiones de CO2 que tiene la industria textil. Incluso eh, también se estudia eh, eh, cómo minimizar el impacto una vez que la prenda llega a nuestra casa. Eh, porque está demostrado que una vez que nosotros tenemos la prenda en nuestra casa, la lavamos, la planchamos, la transportamos y eh, el, el impacto y la huella de carbono en ese proceso, una vez en, en nuestras manos, es incluso mayor de esa huella de carbono. Eh, los diseñadores y toda la industria de la moda sostenible lo que estamos haciendo es un ecodiseño intentando eh, eh, investigar de qué manera todos estos impactos se pueden minimizar y para ello se certifica también. Es una moda que tiene eh, una certificación. Eh, tiene certificaciones en trato justo a los trabajadores, pero también certificaciones eh, en, en la calidad del producto que eh, nos llevamos a casa. Eh, estas certificaciones lo que pedimos a los consumidores es que las pidan o que sepan muy bien eh, qué es lo que están comprando, porque muchas veces no es necesario que una prenda tenga una certificación para que sepas que es sostenible, porque la mayoría de los diseñadores que están haciendo esta moda la están haciendo de un modo muy muy eh, eh, familiar eh, y muy artesanal. Ahora, de momento, están naciendo eh, marcas que trabajan con muy pocos medios, pero eh, de esa manera eh, esa producción aún es más sostenible. Luego es el impacto social el que buscamos. Eh, y esto, sobre todo, ha tomado mayor auge eh, hace cuatro años, cuando se derrumbó el Rana Plaza, eh, no sé si sabéis que hace cuatro años se derrumbó el Rana Plaza, murieron muchísimas personas y estaban todas las grandes eh, cadenas de, de, de, de la industria textil allí metidas. Eh, un día antes de que se derrumbara el Rana Plaza, se eh, advirtió que no estaba en condiciones de habitabilidad ese edificio y aún así se les obligó a, a entrar a trabajar. Se derrumbó, murieron casi 1.200 personas y eso fue el detonante para eh, impulsar más la moda sostenible. Nació ahí el Fashion Revolution Day. Eh, la, la Unión Europea prometió legislar en aquel momento eh, estos abusos en derechos humanos y medioambientales y no movió eh, un, un dedo. Hasta este año, eh, que gracias a la iniciativa de Lola Sánchez Caldentey eh, volvió a estar sobre la mesa eh, el tema de legislar todos estos abusos y ahora en abril eh, se ha conseguido que se, eh, que se apruebe por mayoría absoluta un proyecto de ley en el que eh, se van a poner eh, freno a todos estos abusos y ha sido la primera vez que una iniciativa para, eh, que partía de, una, eh, de un europarlamentario español que ganaba por mayoría absoluta y de esta manera. Eh, fue bastante emocionante imaginaros para eh, personas como yo que llevamos cuatro años luchando porque esto se consiguiera. Eh, fue impresionante. Y lo que buscamos pues, es eso, unas condiciones laborales dignas para la gente que está trabajando en el otro lado del mundo y nos está haciendo nuestra ropa, pero también para la gente que desde aquí están intentando cambiar las cosas y intentamos impulsarlo. Eh, un impacto social porque lo que buscamos es la trazabilidad y que sepamos en todo momento el recorrido de esa prenda eh, con sus certificaciones. Ahora mismo es bastante oscuro eh, la manera en la que se hace nuestra ropa. Cuando se le pregunta a las grandes cadenas eh, siempre eh, miran para otro lado o siempre cuando se les pone delante de ellos imágenes eh, de niños trabajando eh, para para sus marcas, dicen que la culpa no es de ellos, la culpa es de las legislaciones de esos países que se lo permiten. Ahora eso no va a ser posible, no va a, eh, cuando entre en vigor esta ley que ha empezado a montar, pues eso no va a ser posible porque eh, se va a pedir eh, unas condiciones y unos salarios eh, y unos riesgos laborales dignos. ¿vale? Eh, el impacto social también se mueve en una moda atemporal, una moda... Que no busca tendencias, eh, eh, no busca, tendencias, eh, no busca eh, ir eh, con la tendencia de ese, de ese año, sino que busca ir con la persona y con la personalidad de la gente que lo lleva. No queremos una moda que tenga que cambiar los percheros eh, cada 15 días, sino que sea una moda que represente más a la persona que lo lleva y no a la sociedad de consumo que quiere hacerlo, eh, hacerlo llevar, porque eh, lo que nos están creando es unas eh, necesidades ficticias. En realidad no necesitamos tanta ropa como tenemos dentro de nuestros armarios y el ecodiseño del que os ha hablado antes, en el que desde el momento en el que se planta la semilla para generar el algodón o la fibra con la que se va a hacer nuestra prenda, hasta el punto final, los distribuidores incluso el consumidor todo eso está estudiado de tal manera que los impactos ecológicos sean los buenos que se minimice todas las emisiones a la atmósfera, por tanto todo esto conlleva un impacto económico eh, en el que se frena la deslocalización porque abogamos por una producción local y un consumo local porque de esta manera eh, podemos saber perfectamente de qué manera y en qué condiciones se ha fabricado nuestra ropa y esto generaría un cambio eh, global. Eh, ahí entramos nosotros eh, los consumidores eh, porque en realidad eh, eh, somos los agentes del cambio. Cada vez, eh, no solo en ropa, sino en cualquier artículo que nos llevamos a nuestra casa, tenemos que ser bastante exigentes, bastante proactivos, muy inconformistas... Eh, y, y informarnos de todo eh, el proceso en el que eh, cualquier artículo que nos eh, llevamos a casa, en este caso la ropa, ha sido fabricado. Eh, yo ahora os vengo a hablar de la ropa porque es un aspecto bastante eh, eh, eh, eh, preocupante en la actualidad cómo se está haciendo las cantidades ingentes de ropa que se están haciendo y en las condiciones que se están haciendo, porque están, eh, como os digo, eh, produciendo un impacto eh, medioambiental terrible, pero unas condiciones laborales eh, aún más terribles. Hace dos días explotó eh, también eh, una, una fábrica en Bangladesh, eh, eh, murieron eh, unas 20 personas, creo que no llegó, eh, no fue eh, el derrumbe del Gran plaza pero todavía esta serie de abusos y estas condiciones laborales siguen eh, existiendo por eso los consumidores eh, tenemos ahí eh, mucho que decir a, a la ropa eh, que nos está vistiendo eh, porque ahora mismo eh, cualquier prenda que eh, llevemos eh, puesta ha podido ser eh, eh, realizada en condiciones de, de esclavitud o incluso lo ha podido estar haciendo un niño y eso eh, muchas veces es muy difícil de demostrar Ay, perdón, que le estoy dando aquí. Entonces, antes os hablaba que lo que queremos es que la industria textil se convierta en un modelo sostenible y ofrecérselo eso al consumidor. Pero en realidad eh, el cambio va a venir desde nosotros. Eh, continuamente la gran industria, las multinacionales, nos están tomando el pulso de cuáles son nuestros movimientos. Eh, sobre todo eh, eh, los movimientos que hacemos con el móvil, con la tarjeta, eh, eh, dónde nos metemos, a, a, a las páginas web que visitamos. Todo eso son registros y eh, ellos saben perfectamente dónde tocar eh, la fibra para que eh, consumamos eh, lo que ellos realmente quieren. Pero si el consumidor es consciente de todo esto, lo que va, lo que va a conseguir es que eh, todas estas multinacionales que lo que quieren es generar más ventas, eh, pues... Eh, vean que cada vez el consumidor es más proactivo y busca unos productos más dignos para llevarse a casa. Tenemos más poder como consumidores que como votantes y eso es así. Donde va nuestro dinero, allí van detrás a buscarnos y cuando nosotros decimos que lo que queremos es un comercio justo y un tratamiento justo a los trabajadores, entonces ahí es donde la industria textil empezará a a pensar que tiene que empezar a transformarse y, de hecho, ya se están viendo eh, grandes avances en todo esto. Lo que yo quería venir a contar es que la moda sostenible es el camino y que lo vamos a hacer juntos todos posible. Muchas gracias. <risa>